Finish. Ok, se ve El Menos a mi pero no mal. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?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 Pero bueno, la habitación está normal, bien, eh, pero sí, yo prefiero este, el otro, le voy a dar las estrellitas, así de estar. Pero bueno, esta es la habitación, la cama es 15 Size, este, uh -huh. tiene aire acondicionado, ventilador, sí, y... este, tiene su televisión el bañito este es el baño su regadera su lavabo su espejo sus toallas y a ver, prendanos la luz para verlo bien okay. vamos a rápido rápido okay. aquí ya, con todas las luces ahora sí el tamaño está más pequeñito pero pues, tenemos pero todos acostumbrados tiene... Es de diferencia, son las este, pantuflas para entrar al baño. Ah, sí. sí. Y ya. Comedorcito. Y aquí en la entrada había un roperito Pero yo lo no vi. A no ver. Tiene, este, ¿Tiene, ¿Tiene caja no? de seguridad? No, no tiene ni tampoco este, ni bar. El otro sí tenía su refrigeradorcito. ¿El tampoco no hay nada? No. Bien. Pues este es el muy hotel, fácil. muy sencillo. No, les recomiendo el otro. Mm. Yes. Right.